¡Me encanta! ¡Hey! Bienvenidos a Classy Mess. yo soy Messi. En este video me voy a hacer la cara bien rapidito y nos vamos casi de inmediato directamente a los ojos. Primer. Corrector de ojeras para contrarrestar el marrón. Desde que compré esta base estoy, que no lo puedo creer, cada vez que me maquillo lo perfecto que, que me queda ese subtono. Oliva, neutro, exactamente como mi piel. Miren cómo no se ve ninguna diferencia entre la cara y el cuello, me encanta. En esta esquina de aquí les dejo un link o una tarjeta de un video en el que comparo este tono de base con otros dos tonos de la misma marca para que vean la diferencia entre los Max Factor Pen Stick Foundation me pongo un poquito por aquí para contornear Beautiful Bronze de LA Girl Hoy me voy a hacer las cejas con este polvito de Art Deco Eyebrow Powder en el color 8. Y luego de haberme sombreado las cejas, les voy a dar más definición limpiándolas con una brochita punta de concealer. Y aprovecho este poquito de concealer y lo agrego también al párpado. Miren la diferencia Voy a contener un poquito mi nariz con una brochita y con un poquito de polvo de contorno Un poquito de iluminador en el centro de mi nariz Y por aquí Y ya sí, vamos a comenzar con los ojos Este va a ser mi tercer look usando esta nueva paleta que tengo, que compré la semana pasada Como tono de transición para usarlo en toda esta zona, todo el párpado fijo Voy a usar este de aquí color piel Como mi color de piel es oscurito, puede que no se note nada No, no es mucho lo que se note realmente este marroncito, tengo dos marrones aquí en mate, este es un marrón un tono rojizo y este es un marrón totalmente neutro. En el video que hice haciendo los swatches de esta paleta, creo que lo dije al revés. Los tonos cálidos son aquellos con subtonos amarillentos, dorados, naranjas. Y los tonos fríos son los que apuntan más hacia lo rosado y hacia lo azul. Pero es un color bonito, miren qué bonito se ve. Quiero depositarlo con más intensidad en esta zona. Voy a necesitar otro tipo de brocha, una brocha más densa. Esta es mi tercera paleta de Sleek y no he tenido problemas con ninguna en ningún sentido son pigmentadas, tienen buena calidad son fáciles de difuminar y, y no son polvosas en exageración voy a usar dos colores abajo este que se llama ribbon y lo voy a traer aquí abajo porque entonces la sombrita marrón la voy a aplicar más cerca de las pestañas y ahora me voy con la marrón Ok, abajo lo tenemos. Vámonos ahora con esta preciosura, este color vino oscuro. ¡Qué belleza! Antes de irme a difuminarlo, voy a aprovechar ya que me ensucie el dedo y hacerlo de los dos lados. Ahora que lo tenemos aplicado, tomo esta brocha gordita. La misma que usé con el marrón Y voy a suavizar donde se une El rojo vino. rojo vino marrón con el marrón normal Este color fue exageradamente fácil de aplicar Y se difumina también fácil Miren, me cayó un poquito aquí, pero Corregimos eso ahorita Con este pincel tipo lápiz Voy a tomar otro poquito del rojo vino Vamos a agregar lápiz negro. Este se llama Matte matic de L'Oreal Paris. Directamente la línea del agua. No necesito aplicarlo más allá de la línea del agua. Qué diferente se ve este ojo ya con el lápiz negro. Para darle un toque glam a esto. Voy a tomar un poquito de pegamento de glitter. Y un pincel bien finito justo debajo de la línea del agua voy a usar este glitter color champaña y tomo la misma brochita, le limpio la puntita la sumerjo prácticamente en el glitter y lo aplico encima del pegamento y ahora una buena máscara? No sé si sea feo que lo diga yo misma, pero estoy muy agradecida de las pestañas que me tocaron Porque no necesito pestañas postizas, ni extensiones, ni nada Como rubor voy a usar una mezcla, este es Smart Color Blush de Kiko Milano Es muy fuerte, muy oscuro, pero me combina muy bien con los ojos ¿eh? Pero lo voy a ligar un poquito con este para suavizarlo un poco y que no sea tan oscuro Voy a ligar estos dos labiales, voy a ligar un poquito de Chill Zone, Smashbox, hermoso. Lil Pump de los Matte Lips. Voy a tomar esta brochita de labios de Real Techniques. Ambos labiales son mate y son bien secos, pero también tienen una buena durabilidad. Los labios se quedan muchas horas Me encanta el resultado el color Voy a ponerme un poquito de spray Fijador de maquillaje este Que le da un poquito de glow a mi cara Así que lo voy a poner aquí en una esponjita Y me lo voy a poner por aquí así Miren cómo le da glow A mi cara este spray aquí pueden ver el look de más cerquita me encanta me encanta este look me encanta me fascina este look, lo voy a poner en mi lista, mis looks favoritos. Les voy a dejar la lista por aquí para que hagan clic y sigan viendo videos de Classifest Channel. Espero que me haya ganado un like de ti y si es así, también por qué no, suscríbete. Y te veo pronto en un próximo video. Chao.